Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM 1220, Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente.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 Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan cuando el reloj marca las 22.03 con 45 segundos en toda la República Argentina? Nosotros damos comienzo a este viernes de Ecos del Rojo en la previa de lo que va a ser el encuentro de mañana cuando Independiente visite a Argentinos Juniors. Sebastián Saico, quien les habla? Les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado, a todos los que ya están ahí en YouTube, ya están escribiendo. Buenas noches para todos. Y comienzo a jugar con el equipo que tengo hoy aquí. No está Daniel Martínez, que le mandamos un saludo, pero a mi izquierda, su reemplazo, su suplente, el win izquierdo que tengo aquí, es Darío Figueredo. Buenas noches, Darío. ¿Cómo te va, Seba, compañeros? Buenas noches, el placer de siempre. Eh, con muchísima información, eh, como vos decías, en la previa lo que va a ser un nuevo partido mañana. Ya a esta hora se va a estar finalizando seguramente eh, lo que va a ser el partido en sí, eh, arranca a 20:30. Eh, vamos a estar allá en la paternal, así que con muchísima información. Ya están los concentrados, en un ratito los vamos a estar repasando. Uh -huh. Vamos a hablar del equipo que vos tenés info, Seba, y mucho, eh, de lo que estuvo practicando el ruso Cieliski pensando en el equipo que dirige Gabriel Milito. Correcto. Seguimos jugando, ahora metemos un cambio de frente. Está el señor también Darío, pero apellidado Gargiulo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a las 10 de la noche, que eh, es un fenómeno usted. <risa> <risa> Eso. Ya no, les... no. Bueno, para, para, para. Hay, hay, hay que ver. De, de, ¿A quién hora se levantó? ¿A, a, a quién está salvando también? Porque aparte está salvando a la gente ah, que está no. del otro lado. Muy bien, pues claro. nos escuchan de la lados Pueden ser buenas tardes, Australia. ojo. Australia, hoy sí, tenemos, En ¿eh? Estados Unidos, en Estados Unidos, deben ser las 7, 8 de la tarde. Así que no está mal tampoco. Eh, bueno, hoy me toca de visita también. Somos dos visitantes hoy de viernes. Dos visitantes somos. Pero son, bien, son muy bienvenidos. Siempre están las puertas abiertas. En realidad está cerrada, pero bueno, se puede abrir. Ahora jugamos un poco más para acá. Está el señor de la Gorra, que hoy tampoco la trajo, no, sé no qué, los, días de lluvia, los días de lluvia me la, me la reservo. Es hora que empieza ah, a la la, la, cara, cuida. ¿no? Sí, la cuida. Muy bien. Está hablando con ustedes el señor Diego Rico. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Igual no, no había que traer gran cosa para reemplazar a Daniel Martínez, ¿no? oh, Ya se que... manden ese mensaje de mi parte. Eh... Bien, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, esperando a ver que el ruso se decida con el equipo. Uh -huh. Eh, bueno, ya lo veníamos diciendo primero el ruso se va a armar siempre como, como corresponde un cuatro, de atrás para, va, no, no, de no, para adelante ya creo que la, la, la, la faz eh, defensiva la tiene más o menos clara encontró una, a los cuatro del fondo ver, acá, pará, tengo que hacer un que le paréntesis le falta la faz ofensiva que no está conforme ¿no? tengo que hacer un, un paréntesis y felicitar a, a Darío Cargiulo desde el primer momento desde el partido independiente con Barracas él dijo Barcia es cuatro Toda la vez que le ponías un micrófono enfrente, Barcia 4 te decía. No, no es un 4. Es eh, de lo que tenemos hoy es el que mejor se adapte. No confundamos. No. Ah, o sea, bueno. tengo Para. claro que no es. Tengo claro que no es cuatro porque no sabe defender. No. Pero. No estoy eh, defendido bien, eh. eh sí, un buen partido. Dice que el ruso lo hizo practicar bastante. Le, le estuvo enseñando un poco las. Eh, las facetas. Las facetas de, de uh -huh. defensor, pero bueno, todos tenemos claro que eh, no es un 4 de origen, pero en las condiciones que te, de lo que teníamos, me parece que es. Tiene velocidad, puede ir y volver. Los demás chicos que teníamos no estaban en condiciones de hacer el, el carril, de ir y venir. Entonces me parece que de lo que. A ver, si vos me preguntás de los jugadores de esto, no me gusta ninguno, pero más que Cauterucho, pero es lo que hay. Entonces, hay que buscarle funcionamiento a esto. Uh -huh. Siempre lo hablamos. Hay equipos sí, que sí, tienen sí. menos que independientes Y hoy no podemos estar casi último. Con, si bien el plantel no es bueno, no podemos estar peleando. Yo creo que, que está encontrando del equipo, perdóname Dios, para mí. Y que, bien como decías vos, eh, lo arma de atrás para adelante. Y se está, el otro día por lo menos se dio una buena solidez defensiva que tanto padecimos en el, en el transcurso del torneo hasta ahora, que no sabíamos quién era el 6, no, de 2 dudábamos, de tres eh, Ayrton Costa que se había lesionado, y después tampoco, y bueno, también lo del lateral derecho. No, bueno. yo creo que, que la, defensa, la defensa, a ver, se solidifica desde el momento del partido que hace Ortiz también. Después, la mitad sí. de la cancha no ayudaba nada a los cuatro defensores. Cuando vos tenés cuatro y, y ves que se te vienen 6, 7, todos de frente, los mediocampistas no paran a nadie y estás en problemas. Acá también... Eh... Por lo menos, a ver, para que funcione defensivamente vos tenés que hacer no solo los cuatro de los fondos, sino que están a la mitad de la cancha, que te den una mano. Pero por eso el otro día eh, vos decías que era loco que tenga 22 años y no haya resistido a los 90. Pero lo que corrió para mí, esto es personal, porque corrió por él, corrió por Marcone para tapar los huecos y corrió por Casares y Cuero cuando no bajaban. En algún momento, Lili, calculo, está bien puede tener 22 años, pero en algún momento te bueno, pasa. Eso también lo eso. tiene que ver el técnico, si le sirve lo que tiene al lado a Ortiz. Claro, pero para mí es un gran acierto que veníamos pidiendo igual en el mediocampo campo. Eh, Ortiz con 22 años es un tapón, un 5 tapón para mí de lo que... Hubo mejor un buen partido, vale, fue, fue un buen partido, pero... Es el primer partido que yo lo veo jugar bien, yo. Mm. Ahora hay que esperar si, si mantiene esa regularidad o no porque por ahí, ¿cuántas hay que juegan bien un partido y después se vuelven sí, a bueno. pinchar? Vamos a ver lo que pasa con Argentino Yo, yo lo, que, lo, que, lo que noto, a esto que vos decís de Barcia, que, que lo trajeron que lo tra a Barcia lo trajeron como volante mixto o, o con tendencia a ser más ofensivo que defensivo, ha pasado un montón de clubes que han cambiado la posición. El problema es quién lo trajo y quién lo vio jugar de esa manera. Hoy, por lo menos el ruso Cheriki, por lo que ve, le encontró... Esa posición, un tipo que tiene mucha velocidad Mucha explosión uh -huh. cuando arranca Que para, para el ataque Después, por, por esa banda, si lo encuentra un socio En ataque, sea Cuero o. Por ahí, no, tiene esa explosión, por ahí le falta En el mano a mano, cuando lo encare en mano a mano A ver si tiene la capacidad para marcar Ahí hablamos de otra cosa y, Pero eso va a llevar eh, yo creo que va a llevar tiempo Yo creo que Belgrano en el primer tiempo lo hizo Por el, por el sector que lo hablamos el miércoles De, de, de, de quiero que sí, No, Ortigosa, no, Ortigosa, Ortigosa. Que después salió... Y después lo sacaron Nos hizo un favor porque era el que nos creaba era problemas el que estaba más complicando Coco. Pero bueno, eh, vuelvo a repetir Y después lograr en la mitad de la cancha Que por eso yo creo que está probando Chaco Martínez, más que nada Lo ve más para el retroceso Que, que, no, que en la parte ofensiva para mí no eh, Y está, está, está probando Bueno, él ya cree que la parte defensiva Esos cuatro con un doble cinco más o menos Ya la tiene, bueno, ahora estará buscando un poco más de solidez defensiva y tener otra variante en ataque que de repente, no tiene muchas variantes en ataque o por ahí que también alguien que se comprometa un poco más no porque tanto Cuero como Juanito Casaré muy poco compromiso se compromete pero no les da Darío, nunca lo hicieron Cuero nunca lo hizo Casare tampoco lo hizo nunca eran jugadores que juegan con más libertad y en esta en esta forma de ver el fútbol del Ruso Yeliki, yo no sé si entra. yo creo que lo mantiene a Casares por una cuestión de una cancha chica y la pegada si fuera una cancha más grande, no sé si lo mantiene. No sé si lo mantiene. Eh, te saco un poco del tema, muchachos, para todos. El tema de la colecta, eh, lo último que vi, si alguno tiene... Ahora no sé si Santiago subió algo nuevo. Eh, yo tengo que iba en 630 millones. Acá preguntan, eh, Lucho Rojo pregunta, y dice, buenas noches, aclaren qué pasa con los intereses de la colecta. Que yo sepa, no sé si por interés se preguntaba a, a que la plata genere el rendimiento de Mercado pago todavía Santiago Maratea no, no, no. no lo pudo solucionar, ni siquiera lo de el depósito de las cuentas del exterior, que las peñas también están esperando eso. O sea, hay mucha gente del exterior que está mandando el dinero a los familiares. Claro, y lo están especificando y de ahí hace ah, ese rulo. Hace ese rulo, pero es que están juntando... Están juntando, si después querés hablar un poco de eso, pero están juntando, eh, sobre todo las de Estados Unidos, están juntando la de Sí, sí Lynch, ¿Tenés data de eso? De Nueva, York, de Nueva York. Sí, tengo, hoy lo subí en un tuit. Hmm. La, la de Madrid, hoy leí 770 euros. Lo que pasa que, a ver, lo que me están diciendo desde el exterior hmm. es que hay mucha competencia. Muchachos, esto no es para competir ¿eh? entre quién recauda más. ¿Viste? Tenemos esta cosa de quién recauda más. ¿Viste como en Internet? ¿Cuántas pusiste vos? ¿Cuántas...? Muchachos, acá la cuestión es poner, no importa cuando pone Lo importante es independiente. El día Exacto, que... ¿viste? está en, en ese estilo y afloje. Y ahora voy a ver lo que me mandaron. Porque bueno, eso se va. Bueno, la de Palm Beach y Miami habían juntado 3.000 dólares. 3.015 dólares todo. Y se dice que la peña de Nueva York ya juntó mil dólares es lo que dice, algunos dicen que dicen no es así otros dicen que eso, porque están compitiendo en quién pone más dinero, muchachos acá no importa lo que ponen más dinero, acá lo que pongan, que pongan no importa, y el que no puede poner no puede poner, tampoco uno se le va a entrar porque si puso o no puso no, no, no es cuestión esa es de, otra cuestión que a mí me enferma no, lo, lo, lo lindo de esto es que es genuino de la gente es genuino ¿no? de la gente Ahora, los, los, los, los, los eh, políticos de independiente digamos eh, qué triste, ¿no?, que los socios tienen que salir a juntar la plata que durante tantos años no la pudieron juntar. Eh, no, eh, juntarla a que... juntar, el problema es donde se invirtió. Bueno, que la mala gestión. Porque vos podés hacer malos, malos negociados, pero si vos eh, tuvieras que avalarlo con tu dinero, seguramente no serían tan malos negociados. Porque sus empresas son exitosos, o sea... La desidia que hubo Y la mala gestión esa, esa es otra cuestión que también hay que discutir Que vos seas exitoso en tu empresa No significa que vayas a ser exitoso no, en un no. club Son Que dos todo depende, sobre todo hoy Todo depende del fútbol Y tenés que saber, si a mí me traen a Barcia Diciendo que es un volante ofensivo Y hoy lo tenemos que poner de cuatro Porque de, de, de otra forma no, no no rinde El problema es que la mirada de los dirigentes Para traer estos jugadores Bueno, pero espera ¿cuántos vinieron? ¿11? ¿Cuántos, están... ¿Cuántos están jugando? Barcia, Rey, Cauterucho, Jiménez, cuatro. Cuero. Cuero, ahora los últimos partidos, también, ¿Y el Cuero Vare? cinco. Casares el... vino antes. Y el mejor refuerzo salió del club. Jiménez también, ¿eh? Y el mejor refuerzo salió del club, Ortiz. Sí, el, el, el tractorcito del mediocampo. Bueno, sí, salió de la. Que jugó encima, viernes y el otro día, pero a ver. Que encima estabas Para, algo que vengo diciendo, traes amulet. Tercer suplente en Vélez con 22 años Yo siempre dije, dale la oportunidad a Ortiz Bueno, la aparición bueno. de Vallejo no fue mala Yo creo que el, que el penal es cerrado eh, Me parece que ahí empezó a decaer un poco No, ¿no? Aquel empezó, penal errado empezó a decaer, decaer de iba, a el ser citado, iba a ser citado A, a la selección no. Después de ahí me parece que empezó a Y, si, y si suele... el también ve el retroceso Vallejo No es una Darío. mala aparición tampoco si Vicky también ve el retroceso Y el retroceso fue torpe hacia Hace cerca del área tal cual bueno, Después el, el discutido penal con Racing eh, Suele pasar que los chicos. Eso mira al ruso. Mira eso. Fíjate, el ruso le mira siempre más para atrás que para adelante. Y esas ¿Sí? cosas te las va marcando. Y bueno, hoy decidió que no está para ser titular independiente. Igual eso decís, Al lado de algunos que están, tendría que ser titular. Pero bueno, y pero en, en este esquema ve... no va a ser titular. Pero lo ve para un segundo tiempo con el equipo contrario cansado. Con una buena explosión, como empezó obviamente a, a jugar en independiente. Cuando el equipo tenga un sí, buen funcionamiento va igual van a siempre, levantar. igual siempre. los chicos en algún momento bajan. Siempre, siempre debutan. Siempre en algún eso, momento esos baches bajan. los pasan y ahí está la capacidad para demostrar que tiene. Volverá para recuperar. Vuelva a recuperar. Lo ah, que vale. sí, Totalmente. lo que sí cabe de, eh, aclarar y destacar también no me parece que eh, Cauterucho, que llegó prácticamente con el pulgar para abajo, hoy por hoy es el el, el, es el que hace los goles el líder, es y, el líder y, a, y bueno, no me quería animar a decir si es el los líder dos, pero sí, va, va camino por lo menos a lo, eso no los dos extremos es lo mejor que tenés me hoy lo que mejor que tenés son los dos extremos el arquero y el 9 eh, parecía que, que era algo que, que vino para, para hacer uno más también y sin embargo empezó a hacer goles por suerte, no obviamente para Independiente pero empezó a hacer goles y como dice Diego siempre en la transmisión cuando estamos, ¿no? Si bien está muy lejos de ser ese cautelillo de San Lorenzo y demás, pero hoy pero la en... confianza por lo menos la está teniendo con el goles. No, y aparte aguanta sí, la sí, pelota, bueno, 37, en los momentos, 37, en los momentos 37, calientes claro. le tiras la pelota no, sí, y aguanta. Pero aparte, Diego, el otro día escuché un periodista decir sí, pero todos los, los goles lo hizo el penales. Hay que patear un penal. Hay que hay saber. Hoy ¿eh? Se olvidan que había una época que Independiente cerraba, cerraba todos los, los penales. penales. ¿no? Pero, pero, pero aparte, más bien coincido. La, hoy el penal quema sí que de la hoy posición quema. que está en la tabla de posiciones obvio que quema hoy quema sí pero pero te vuelvo un... a repetir es un jugador que cuando vos estás asediado por el rival le tira la pelota baja genera un faun mm. choca con los, de, con, los de, con los defensores y yo si no está él no sé no tenés otro que haga eso no, no tenés... vuelvo vuelvo eh, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato o sea eh, Vallejo empezó a bajar el rendimiento de aquel penal errado o sea sí. O sea que entonces no es tan fácil Patear igual, un penal igual baja No sé centro, si es tan pibes. fácil bajar un a penal ver, La idea es que, va, que, que yo creo que Vallejo va, va, va, que, va a Va, va a levantar sí, sí, seguro, olvidate. me parece que tiene condiciones Como para poder eh, ser pero, más Pero, sincero, vamos a ver, mañana es otra vez. Jugamos un partido bien ya creemos que esto ya va para arriba Y no sé si va para arriba Esperemos, Esperemos. Esperemos. Bueno, pero la, la levantada con con es Racing, importante Con Racing jugamos bien, después con River jugamos muy mal Muy mal Qué Hoy jugamos era. bien, jugó bien independiente hay que pero en, este esa, partido. en esa coincido, no, no sé vos. Lo no dijo Sielicki, que hay partidos tienes... en altos y partidos muy pero, bajos. Pero, pero, tío, y es normal eso, no si podés jugar Zilich, siempre como Zilich, el Barça. Y en la previa con River dijo, es el partido que seguramente vamos a perder, o sea, yo creo que el, el partido con River, eh, es más, hasta creo que un 2 a 0 no estuvo mal, porque yo creo que imaginaba, no, otro, partido. Sí, bueno, me... que imaginaba analizar, otro partido. Yo imaginaba otro partido. Hay... No, no. Por eso te digo, o sea... Pará, pará, pará, hay que analizar el partido, 2 a 0 sacamos barata. Pero por eso te digo... Por eso te digo, dentro de todo, yo me imaginaba otro partido. Yo yo lo que, lo que sí voy a decir que va a haber alta si baja de este equipo, porque por muchos ya están tan entusiasmados, no, pará, pará, pará. A veces se da el partido justo como voló lo planea y a veces que no va a ser así. Y yo no sé si tiene el material para resolver ante ciertas situaciones adversas. Yo no sé si tiene los jugadores para decir, bueno, toco acá y cambio. Por eso, esto lleva un, todo un proceso, muchachos. Esto lleva todo un proceso. Proceso largo, seguro. Sí, proceso sí, sí. largo, habrá que bancar. Pero te voy a decir algo, Diego. El otro día muchos decían, eh, bueno, pero Belgrano, Belgrano no no nada decían. Pero Belgrano viene cuarto. Sí. Y si no jugó a nada fue porque también Independiente supo no, contrarrestar. Jugó muy buen partido en el medio. Y venía bueno. de cuatro victorias que no le en goles aparte. Vayamos con los goles. Vayamos con pie de plomo. Sí, claro. Vayamos sí. con pie de plomo. Tranquilo, partido por partido, ir analizando que lo que para mí va a ser, yo y que en 5 o 6 partidos va a sacar un análisis y va a decir, bueno... Más o menos ya son mis 10, mis 11 jugadores. ¿Estos son estos? Esto y esto, y esto, esto, esto van chao. a ser el primer cambio y vamos a apostar? está buscando, esto. fíjate lo de Martínez sí. ahora, sacó a Cura en un momento, sacó a, a canzar y sacó a... En la semana hubo cambios sí. Lo bueno es que me parece que dentro de esta seguilla de partidos, eh, creo que, bueno, obviamente sacando el partido con River que ya se jugó y el de mañana quizás, porque siempre eh, la cancha de la Paternal es una cancha complicada, como decía Darío, no, es esa cancha chiquita y demás. Pero digo, dentro de todo después se le vienen... Rivales no accesibles, pero sí en los cuales independiente puede ir a dar una confianza. Porque se te viene Arsenal después, se te va a venir Lanús, un tigre que medianamente... Sí, uy, no pero es el tigre tenés, tenés de la que jugar de esos partidos, igualdad está bien, y ojo. Está está bien. Está está bien. Bien. Pero en los cuales no lo que, que, que te toca enfrentar a Rivera, yo no, no, toque que uh, jugar con Arsenal es Andí Pero vos pensás que también... No. Lanús, Lanús también, si bien Pensá levantó, que arrancate con Platense, tuviste un defensa y justicia sí. flojo. Eh, instituto que recién ascendía, y sin embargo no pudiste contra esos equipos de local. Entonces, yo no, no sé si subestimaría tanto, vos decís en los papeles, con bueno, otro pero técnico, con, otro técnico, con otro técnico, pero igual son equipos que te, puede, jugar, te pueden complicar igual. Entonces, yo iría tranquilo. Diego, Diego dijo: el ruso va de atrás para adelante. Por eso, pero yo iría o sea, tranquilo. Es otro técnico el que está ahora. entonces sí, sí, sí, Por la... eso te digo: o sea, ojo, vuelvo a repetir, no son rivales accesibles pero sí en los cuales independiente puede empezar, no a aspirar a levantar a esos eso rivales sí. enfrente. Y es se lo tiene mismo, que empezar Que se a levantar. te venga Rivero, que se te venga Boca, que se te venga Arsenal, Lanús, Tigre. Sí, teniendo, si logra un buen funcionamiento de equipo, que hasta ahora no lo había logrado el técnico anterior, va a los técnicos anteriores, si logra un buen funcionamiento de equipo va a cambiar mucho. Si no, bueno, vamos a estar complicados, que es lo que es porque después también te quema la pelota cuando... No salí del fondo del la tabla. Sí. Estoy, estoy ¿Estoy loco o estoy equivocado? Si digo que en la primera fecha a, ind a este independiente le tocaba enfrentar a Arsenal... Y lo perdía. Y bueno, Pero perdió partido también. Por eso te digo, o sea, me parece que... Eh, vuelvo a repetir. Hay otro técnico ahora con otra mentalidad y con otro pensamiento. Diego lo dijo. El ruso le gusta armar el equipo de atrás para adelante. Entonces, vieron, que, vieron que, por ejemplo, el otro día el arquero... No, no estuvo lo inseguro que ha estado en no. otros partidos. Porque también la defensa le. Bueno. Le, le llegaron una sola vez. Le demostró. Al entre de los tres palos fue una sola vez que le llegaron. Claro, le demostró mucha seguridad a la defensa. Y eh, con lo, un 9 que tenías enfrente que venía haciendo goles. Que loco. es uno de los goleadores del campeonato. Correcto. Pero levantaron todo. Vos fijate que Barreto levantó mucho. Eh, el Palabáez es. En, en ese lugar rinde. si vienen hicieron algunos errores, cometieron algunos errores eh, que de funcionamiento, bueno, se están conociendo, o sea, este es el primer partido, digamos, que está más fuerte el equipo. Está pues bien, con... vamos a esperar, vamos a esperar, no, sí, a obvio, se da, o sea, no, no cometamos el mismo error. Estamos todos así entusiasmados, y bueno, se ha dado en campeonato que, que, que el equipo que salió campeón, por ahí perdía con uno de los últimos. No, eso de acuerdo, Diego. Sí, Pero a cuidado, ver, tengamos... A ver. Bueno, sal, empieza a salir y no salía nada. Después. Venía, vamos, vamos Pero el despacio. Ejemplo, el ejemplo claro, Diego. River en la Copa es uno y en el Campeonato es otro. En el Campeonato no le hicieron goles todavía, sigue con esa racha del arco en cero Armani. Y sin embargo, el otro día viene a comerse cinco contra contra contra. No, bueno, pues eso te digo, te digo que hay, hay casos así raros. Entonces esperemos, vamos despacio. No, Ahora viene Argentino pero... Junior, vamos a ver cómo se para. Bien, Yo pero... me imagino un independiente viene a bloquear bien paradito atrás, cancha chiquita. Y vemos cómo hacemos un gol. Si hacemos un. en boca un tiro libre, un córner en la cabeza de alguno. Ábalos es peligroso arriba también. Bueno, vamos a ver cómo lo toma. Por eso te estoy eso... diciendo. Eh, hay que ver lo que piensa. Yo me imagino. Bien paradito atrás, el hijo, sólido. El hijo de chica, los pocos partidos que lo vi. Va a dar batalla ahí independiente. Eh, le va a dar batalla ahí y, y destruir. Como siempre digo, muchachos. Cuando vos no tenés jugadores con cierta capacidad o un equipo un plantel como le pase a Independiente, hay que destruir la mitad de la cancha, que no pase nadie por ahí. Es así, muchacho No pedamos jugar al fútbol. que no Muchos creen que sí, tenemos para jugar al fútbol. No tenés para jugar al fútbol. No tenés para jugar. Muchos creen que tenemos para No tenés. La verdad es esa. Eh, les, les hago una consulta. Eh, estuvo toda la semana insistiendo con el Chaco Martínez. ¿Cómo está el tema contrato del Chaco Martínez? Vence a fin de año. Hay que apurarse a renovar. Mm. renovar pero. Y renovar y venderlo, por favor. Pero. Están, ¿Están futbolísticamente bien como para decir que le renueven? ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos dejando jugadores libres, perdiendo patrimonio? Y pero te van a salir, depende. Depende mucho de cómo juegue, o sea, si está río, jugando mal te van a decir déjalo libre. Río. Nunca, a ver cuántos años tiene el Chaco, cuántas 22 oportunidades se le dio. o 23, si no bueno, me falló la uso. Se fue a, a jugar a los Civiles que tenía menos presión que, que acá, ¿no? Y le rindió, prendieron fuego el auto. Bueno, eso es por otra cosa. Pero, a ver, no rindió, y vos la, si vas a renovar, te vas a pedir más dinero, y vos creyendo que te lo van a venir a buscar, en estas condiciones no claro. te lo van a venir a buscar. Y cuando te lo viene a buscar, ¿sabes qué? va a pasar como nos pasó siempre, terminamos pagando, lo damos a préstamo y terminamos pagando parte de, del sueldo. Para decir baja. Por por eso pregunto, hay que hacer un buen análisis. análisis. Hay que hacer un buen análisis si te va a servir o te va a servir. Te, te va a dar el salto de, de calidad. Y si la conclusión para mí es no, chao. Dale, Dale la oportunidad a otro extremo, otro volante que venga de abajo. Pero, Pero Por, por eso pregunto. 23 años. 23. Por pregunto, no, ¿cómo está la condición de él? Porque también tenemos otra. Lo hablamos. El tema de la... es que igual. Pará, me darí. Él se iba a ir a préstamo a Belgrano, si no me equivoco. Sí. Y seleccionó Toto Pozo y Chila Market. Dijeron que no. Ahora. Le están dando las oportunidades Que está entrando desde el banco de suplentes Le dio el ruso con Racing y con el otro día Con Belgrano Y en las dos no rindió Ahora parece que va a ir de titular Yo creo que ahí va a estar la prueba de fuego Para él O sea, le está diciendo Esta es la prueba Y ahí depende bueno, cómo salga todo eh, No es fácil para los chicos entrar No, en no, no, no para nada Fíjense en lo, el gol que hace ayer Togni ¿Cuánto le vieron a hacer un gol de esa característica A Togni en Independiente? Que vence a fin de año el contrato, también aclaramos. Vence el contrato y... Ah, no, Tony seguramente no, no, no, no se tiene, va a quedar con el no pase. Hay... Con el, con el, si depende el, no pasa nada agarrado, Tony ya a mitad de año puede negociar su pase. y No cree, no lo veo... Es lo que hablábamos, a o sea, defensa con le conviene eso. Yo creo que... A ver, yo siendo dirigente de Defensa y Justicia, viendo que se puede ir libre a cualquier club y que te lo pueden venir a buscar en junio por el buen presente que está teniendo. Tiene seis goles y ocho asistencias en los últimos 20 partidos. Yo te lo compro, la opción era un palo 200 y a fin de año te lo vendo un palo 500, dos palos. Como pero eso, eso es una romero. cuestión de arsenal. De defensa, pero De sí. defensa, perdón. Yo sea, de no nos vendría bárbaro eso. Pero nosotros, ojalá que nos compre la opción. Pero no, yo sí, no sé qué si jugador va a permitir eso. Yo no sé, la verdad. Ahora, eso también es parte de la no gestión anterior, ¿no? Totalmente. Y dejar de. Apréstamos no, a un jugador Vas a, que a Pero Yo voy a. Dejémoslo de Tony. Yo voy a lo de Chaco Jiménez. Vos le renovás y le tenés que aumentar el coso. Y después nos va a pasar como nos pasó con un montón de jugadores. Los tenemos que dar a préstamo, Hasta que y la única forma de darlo a préstamo es como el sueldo es muy alto uh -huh. tenemos que poner la mitad y perdemos plata, sí, muchachos con jugadores que no, no no explotan no explotan a ver, hay que sacarse el que dice la gente, lo que te diga la gente en Twitter ¿sabes ¿por dónde te lo tenés que pasar? si sos dirigente, si vos estás convencido que este jugador no va no va acá eh, lo saco de tema porque tiene que ver con respecto a los depósitos en la colecta Roberto, Roberto tiene un dato muy bueno que dice, no hago el depósito por Mercado Pago porque te cobran 8% de comisión. Yo este dato no lo tenía. Y me parece la verdad muy bueno decirlo. No sé si alguno lo tenía. Yo, yo voy a depositar digo, y, y le piden un 8% de comisión. Yo no lo tenía este dato. Sí, te yo sacan, yo, transferí, te yo tengo cuenta de Mercado Pago y transferí desde ahí. Y sí, te sacan un poco. Si te fijas bien, te sacan unas monedas. Te sacan. ¿Te sacan? Yo sí, no sí, le había prestado sí, atención. Él todo, dice que fue a depositar y que sí, después lo hizo sacan. por cuenta de Nei Bueno, está bien. Pues yo te digo... Y aparte, es que algún rédito algún va a tener que. Es muy personal todo. Después yo te digo, eso son cuestiones. si sí, te saca un poco, Mercado Libre. Ahora. Mercado después, bueno, cada uno deposita por donde. Por donde dice, dice, sí, pero yo sí, ese dato del 8% así específico no, no lo tenía. Bueno, después está la de los vivos de siempre, ¿no? Que se hicieron sí, eso. Yo te A la única que quiero llegar. Es a la de la América. A la de la América. Para mí, yo con llegar Acá a esa la, yo, la de la América. Ahora muchachos. Ya sería, un, gestiones, éxito. Muchacho, no ya sé sería cómo. un éxito. Bueno, está casi en la mitad de eso. Sí, casi a, en la mitad. a dólar oficial no, la, son 2.700. Un está casi en la mitad. y la gente del exterior que quiere también, no sé cómo van a resolver y en eso. una semana. Tengamos con la en cuenta. La situación que está el país, la economía cuenta, de la gente. Fin de mes. Fin de mes. Los operadores, si en se contra, llega, Y así todo. Y así si todo. Si se llega la de América es un golazo. Tomá, pagá y ahora gestionen, muchachos. Ya después no sé qué, qué más quieren. Ya está, te, te, te salvó el hincha, es una deuda de, del 2018. Sí, ¿Lo termina pagando el hincha? Deuda. Esa, esa es la verdad, la termina del pagando el hincha. En 2018 venimos eh. arrastrando esta Tendrán deuda. Tendrán que expulsar de... Siempre, bueno, allá... siempre el hincha es el que... Yo salva, lo vi de... hablar a Nindetti, y eso que dice que van a ir contra la comisión, primero tienen que encontrar algo raro, me suena que no van a ir contra los camioneros. Estaría bueno que quede eso marcado el día Pero de hoy. Pero sí, ¿no? échamelos, échamelos del club, hermano. si A, a, a ver. A Cantero, a Larralde y a Ciancio lo echaron por esos dos millones de dólares que había puesto Ciancio, para uh -huh. hacer los palcos de atrás de, de, de, de, que están en el norte. Muchachos, lo de Verón mucho más grave. ¿Le a ver. Hacer lo, lo, lo que hicieron los camioneros, que los echaron. Bueno, echarlos a ellos también. ¿Sí? Echarlos. Ahora, muchos me dicen, ¿hay, hay gente en la comida. Bueno, que se hagan cargo. Ese es el tema. Que se hagan cargo. Que se hagan cargo. Se tienen que hacer cargo y, y como decís vos, tienen que dar asamblea y expulsar a los responsables. Exacto. Y tienen que dejar a, de jugar a la política con Independiente. Porque es insoportable que un jugador recontra exitoso levante la mano y diga, voy a colaborar y al otro día, no, causa penal de oficio. Pero, hermano, basta. Si lo estamos poniendo los hinchas, que queremos sacar el club adelante, no, que elige J, que no, donde no, lo no a ya, las ya, ya ya ya no, Ya quedó, que no quedó nada. Ahora, yo te no, digo, obvio que no quedó nada, pero te rompes. Sí, pero ¿sabes qué te... pasa, digo Hay mucha gente que también tiene miedo de, de poner dinero más del que podría poner, porque enseguida te salen a investigar. Entonces. Bueno, ¿por qué no pone, investigaron? La, para, poner lo que claro, pueda, ¿con, investigar, con esto, cerramos, se, con esto se... cerramos el bloque. ¿Por qué no investigaron la gestión anterior? Claro, tal cual. ¿Eh? No, no, una auditoría como corresponde. Auditoría, no me vengan con la auditoría interna. Cuando se empezó a demostrar que Independiente estaba perdiendo plata, ¿por qué no empezaron ahí a levantar la mano e investigar? No, ahora que los hinchas están poniendo la plata. Pausa, 22, 29 y seguimos con más ecos del rojo.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 Levas TR. Levas estándar y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4.233 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram. Arroba Levas TR.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 Osvaldo Itria Hijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Hijo. Hipólito Irigoyen, 5472 Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947. Vení a la costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing.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 Al 42 36 16 48 o 42 91 20 16. Taller Servicar Sur, SRL.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 Muy bien, seguimos en Ecos del Rojo por AM1220 y por nuestro querido canal de YouTube, al cual los invitamos a suscribirse, a compartir, a darle like, que nos ayudan un montón. También van a poder participar de la camiseta que están viendo ahí en pantalla, la roja de la temporada pasada, al 11 39 27 14 14. Tienen que mandar un WhatsApp con su número, su nombre, apellido, y los últimos tres números de su documento y ya van a estar participando, que la sorteamos acá en vivo. El próximo viernes, 12 de mayo. Como es tradición en Ecos del Rojo, Daniel Martínez, quien no está aquí presente hoy, arma un posible equipo de Glorias Pasadas de Independiente para enfrentar a uno no tan glorioso dirigido por Diego Enrico. No no, mío... no, no, no, no, ¿Por qué? No, no, no. gloriosos. No. Equipo... qué? Es técnico. ¿también? Espere que lo tenemos acá. El equipo de paró Daniel Martínez el miércoles se lo dio, es más, se lo dio con dos días de anticipación el equipo. Le, le dio antes. Y Diego como, ah, como, un equipo como histórico. Puede dar un año antes si <risa> Y Diego, como los técnicos actuales, pero hasta último ¿no? momento. Hasta para... último momento, loco. En el arco Goyem. Línea de cuatro con Rubén Pañanini Fernando Cáceres, Jorge Holguín y Adrián Domenech. En el medio campo está Roberto Acuña, Ricardo Giusti, Carlos Fren y Hugo Sagiorato. El y manija. adelante. El manija Sagiorato. Y adelante está Carlos Morete y Pedro Magallanes. Superá eso. Superá por José eso. José Omar Pastoriza. Este, superá. Este, este equipo va dedicado para Específicamente. Fabián Torres, y donde uh. pongo dos amigos de él, dos muertos. No voy a poner a Nero Cáceres no. porque ese ya jugaba bien. Pero los otros dos muertos, mamita querida. En el arco. A ver. Roberto Riganti. Que si le dabas a manejar esta colecta, nos quedan. Tres pesos llegaba al club. <risa> ¿Se acuerda de Rigante, no? ¿Eh? Ese partido con River. El... Bueno, no olvidemos ese partido con River. Paloma-Rigante, le decían. De dos. Arranca por el dos. Sí, yo soy de la antigua, el marcador central derecho. Siempre nombro primero los dos centrales. Bustos y Angeletti. ¿Sabes lo que es Angeletti? Mamita. Que no lo... Un partido con Ferro en los 80 ¿Se acuerdan que nos volvieron en cancha cuando lo que jugó ese Angeletti era para crucificarlo ahí? Por la punta derecha, Brandam. Por la izquierda, Lucas Rodríguez, su ídolo Sebastián Saico. Oh. Ahora, ahora lo está disfrutando oh, oh, oh. en Rosario Central. De, ser, de Cinco, un crack. Un tipo que nos dio mucha alegría. Sergio Vítor. El chino. el chino Ese sí nos dio una alegría ah, Qué va a dar alegría ese Cuando ¿No jugó para Racing Cuando jugó para Racing De 8 gastó más A alguno le gustaba A mí no me gustaba Por izquierda Martín Zapata Aquel del ascenso uh -huh. El gol del ascenso De enganche El amigo del señor Fabián Torresi Silvio Rudman Qué pescados nos comimos ahí Mamita querida Por derecha el otro amigo Del señor Fabián Torresi Mauro Aidez Otro 69 de la camada de, de Torresi y delantero, Osvaldo Miranda, un jugador que para mover tenía que pedir un permiso de una pierna a la otra. ¿Director técnico? Ah, el director técnico el mejor de todos, el mejor del que tuvo en la historia independiente. A ver, a ver si estoy pensando... Osvaldo en... Chiche Sosa, el hombre de los dos micros adelante del arco. Esta es tuya también, Siacua, Siacua eh. Eh, Siacua. ¿Y el otro? ¿Quién es el otro siempre? Chiche te... Sosa, estabas vos en esa época con Duca, eh. <risa> Este, igual me sorprende si no tiraste tantos actuales que no, yo haya visto es que, en mi infancia medio campo con idea de vuelta con rumba que bueno, para crear una situación de golpe, un milagro Y bueno, Airez corría rápido, corría más que la pelota Bueno, toda esa cámara que jugó con Torres y el fútbol Así que imagínense lo que era Torres ¿no? Bien, Va, saltamos un poco en el tiempo Y les parece si vamos al equipo actual ¿Hay alguna novedad, Dari? ¿En sí, los concentrados? Eh, ¿Qué tenemos? Está la lista de concentrados que se dio hace un ratito nada más. Y tatán, tatán. hay novedad, obviamente. Porque regresa a la nómina de independiente Damián Pérez. ¡Crack! ¿Que se rompió algo? O... ¡Crack! Eh, Como que no, Damián Pérez, un 3 inolvidable para el fútbol argentino. Segovia y Rey son los arqueros. Uh -huh. Lazo, Elizalde, Ostachuk, Baez Damián Pérez, Barreto, Santiago Salle y Ayrton Costa, Mauricio Cuero, Kevin López, Juan Casares, Martín Sarrafiore, Iván Marcones, Sergio Ortiz, Baltasar Barcia, Martín Cauterucho, Santiago Hidalgo, Tomás Ramber, Nicolás Vallejo, Brian Chaco Martínez y Matías Jiménez Rojas. Lo mismo que venía haciendo hasta desde que llegó el ruso, salvo, bueno, con Pérez, que obviamente no estuvo por, por la expulsión ante River. Exactamente. Arriba son todos, me, me di cuenta cuando vi la lista que son, sacando a Jiménez y a Caut, después son todos pibes. Sí, sí Hidalgo, Rambert, Si sí, querés Vallejo. sacarle a, a Chaco Martínez, el, el mote de pibe, porque tiene 23 ah, años, ya, ya pero tiene. viene las inferiores. Después de Hidalgo, ramber y, 20, me, está y... Uno. y... Hidalgo y ramber, me está faltando uno. Hidalgo y Rambert, me está faltando uno. y Vallejo. Bueno, en algún momento... El, el ruso el otro día lo dijo Hay que revertir eso Que los chicos no lleguen tan grandes Banco, banco que un montón antes. eso Pero bueno perfecto. Pero si seguimos comprando jugadores Y tapándose a los jugadores la Bueno, con respecto roba. a eso pueden no. seguir eh, trayendo jugadores Los que trajeron en el mercado anterior? Si la gente, si, va si va va la gente a... que lo va a elegir claro, la No, pará, pará para, a... para, para. Si vos levantás la inhibición No tenés que salir a comprar ningún jugador No ¿Qué ¿Hay, más vamos a hacer lo mismo? Chico, hay más de 100 chicos que nos me, me están no cargando jugar hoy en Independiente. No, no, estoy hablando, no, estoy hablando, una locura. estoy hablando a mitad de año. A mitad de año algo vas a tener que traer. No podés ser. Sí, pero no esto. hagamos locura. Ahora, de nuevo. ¿van a ser los mismos que hicieron este desastre? Él pregunta si van a venir. Se nombraron y, cuatro jugadores. seguir el caballero que presentó la renuncia y no se la aceptaron. ¿Ahora? Y se nombraron cuatro jugadores que para mí. ¿Quién los nombró? Se nombraron. ¿Quién los nombra? Se nombraron. Colegas partidarios. Bueno, colegas. Y el no dijo nada. No, no, no. El ruso no dijo nada. Pero los nombres que se manejaron son la mayoría trae tres ex independiente, cuesta, Gigliotti, y ahora me está faltando. Pero no nombre. me contestaron. Ustedes le harían a, los, a las personas que armaron este, este, trajeron estos once jugadores. No, a, yo no. a ah, bueno, eso no, es lo que. Haber no, no. cambios, porque yo me acuerdo en la época, yo era chiquito, jovencito, había, existía la subcomisión de fútbol como ahora. Existía, y qué buena que era. Había buena, y cuando no funcionaba, uno o dos volaban. Si no volaba toda la subcomisión claro. de fútbol, uno o dos volaban. Y es lógico. Hoy cambian los presidentes y siguen siempre los mismos. No, a ver, eh, uno te presentó la renuncia, no se la aceptaste. Que aparte, te vuelvo a repetir: le aceptar la renuncia de acá hasta el fin de año, te, te ahorras dos sueldos, tres sueldos. Pues él renuncia. Uh -huh. Él te renuncia. Acá hay una pregunta para vos, Diego. Ricardo Rojo dice: Hola muchachos, necesito escuchar de Claudio Rico. No, Diego es Rico. Claudio es mi primo. Bueno. Entonces le, le preguntamos palma de, a de primo, que le mando un beso Que me tranquilice diciendo que no hay chance alguna de que Daniel Soane o cualquier otro del grupo Champán va a ser presidente. <risa> ah, porque sí. Hoy corrió eso. Eso. Hoy, hoy eso, eso. Cargo, <risa> eso. Cargo. A ver, todo, como viene la política nacional y todo, pareciera que va a seguir Indetti. Pareciera. Parece. parece. O sea, todavía no, ni siquiera hay fecha de la. Eso de la. Eso Asamblea, depende pero... mucho de la eh, lamentablemente, eh, a ver. Esto también hay que decir, no podemos depender de si va a ser candidato a gobernador, es un despelote esto. O sea, eh, no podemos estar mirando. Lo te... elegirán para ser gobernador, irá a la interna. Ya tendría que estar decidido que se queda Grindetti. Ahora, si no se queda Grindetti, puede ser que sea Giovanni. no sé. La verdad es que no, no, no te puedo tranquilizar, porque yo tampoco estoy tranquilo. Pero. Es, un, es, es verdaderamente una incógnita. Hay más gente también, a ver, pueden ser. Eh, como se hay otros también, ¿eh? Hay gente de la época de Comparada, ahí. Entonces, ¿viste? Es difícil, no está fácil, Se ¿eh? renuevan las caras las cabezas, pero no las caras. No, pero está Conde también, que, que, que fue de la época de Comparada. Por eso te digo, no, no, no. Hay tipos que no son tan conocidos, pero que estuvieron en otras comisiones directivas que mamita. Vuelvo a repetir, hoy cuando digo lo de Chiche Sosa, cuando le digo a Jack Aluba, que era vicepresidente de... de, de, de, de, de están, están legales, ¿viste? entonces no es, ¿viste? no es tan, tan, tan bueno. Fácil. Para... Hay un montón, por eso te digo, una alegría para el independiente Para mí, cuando una vez que se levante la deuda, que sería fa fabuloso lo de América, ojalá se llegue, vuelvo a repetir, echar a la comisión directiva anterior, o por lo menos con los camioneros, y después si caen los demás la vuelta, no lamento. Pero vos estuviste ahí donde no, nadie denunció nada, ¿sabes lo que me da bronca? Que nadie denunció nada con Darío, lo puede decir en el 2018. Cuando empezamos a denunciar nos decían que éramos anti todo eso, Darío. Pero los pero problemas yo, que vos tenías es, en Estabilizadores. Darío, pasar, tenía unos digo. problemas en Domínico? Por culpa mía, obviamente. Porque yo empecé a denunciar en el 2018 que era todo un disparate lo que estaba pasando. Aparte me lo, me lo contaba el contador de esa comisión, el tesorero de esa comisión Dios, que había renunciado. Digo, esto es un quilombo. Y los demás que se quedaron tantos años, que no vieron eso? Cuando nosotros tiramos los informes económicos independientes, nadie vio eso. Pero digo, eso suele pasar. Eh, a ver. Era, para pagarte el sueldo a Verón, vos tenías que ganar la Libertadores. O sea, lo contrataste en enero y recién no, se lo, lo primero, a fin de año, los, los primeros lo podías pagar. seis refuerzos que se trajeron en ese mercado de pase, había que llegar a la final de la Libertadores. Claro. Después se trajeron más y se a cuarto de final de la Libertadores. Entonces después empezó, y después la locura con Verón. Por Becacchese, eso te ¿no? digo ahora, de que si, si logramos levantar la principal deuda, que es la de la América, la de la inhibición. No hagamos locura, Pero ¿no? lo vuelvo a repetir, lo de OCA, cuando, cuando eh, Hugo Moyano, en plena asamblea, con toda la gente ahí alrededor, con, todavía con casi toda la comisión directiva atrás, dice lo de OCA. Nadie se ayuda a decir que eso era una barbaridad. Lo dijimos tres tontos en el Edén del Diablo, porque aparte de Darío y yo, estaba Daniel Martínez, y decían que estábamos locos, que no sabíamos nada. Después, eh, tres años después, empezaron a a sumar Diego, todos los periodistas. Diego, vos Pero ya, yo soy hombre de número, a mí me gusta la plata, soy hombre de número, y yo me doy cuenta cuando A ver, el, el tipo que manejaba la ya también era un tipo de número. Una locura infernal lo que se... A se jugó un número a la ruleta. Pero él mismo fue el que primero levantó la mano y dijo esto es impagable. Pero los muchos que estaban ahí... A ver, dejaron a los camioneros, a Maldonado y a Pablo que se peleaban y hacían, cada uno trataba de hacer su negocio. Pero los demás que estaban ahí... Nos dijeron, yo renuncio y me voy por esto, esto, esto, esto, esto, esto. Ahora igual cuando sale el a decir que si hay algo, algo malo lo van a denunciar. Bueno, pero empezar por la expulsión, hermano, llama Que el tribunal de ética los expulse. O a ver, no los puede expulsar, pero poner en la mesa, en la orden de, de la asamblea, que se vote si se los expulsa, por cuál es el motivo. Lo quiero ver eso y quiero ver a los asambleístas. Dejámoslo de la agrupación que son de ellos. Pero al resto quiero ver quién levanta la, la, la manito para expulsarlos. Dame una alegría como, como hincha al que está poniendo la plata, dale una alegría. Empezá por eso, lo de Oca. Con lo de Oca lo tenés, no tienen forma de defenderse. No hay forma de defenderse de lo de Oca, no hay forma. Ahí tenés un motivo para expulsarlo. Y después si ellos se ven discriminados porque el resto no, hay, bueno, andá por el resto también, ¿qué me importa? Que se jodan por no denunciar, por hacer oídos sordos y permitir todo este desastre, porque el hacer oídos sordos permitió todo este desastre. Por omisión fueron claro. cómplices. Terminaron siendo cómplices. ¿Cómo lo sabíamos nosotros? ¿Y ellos estando allá adentro no lo sabían? ¿Cómo hacían para no saberlo? No, muchachos, no man. jodamos. Seamos serios, en serio. Vos recién ah, lo dijiste, Diego, también. Sí. En el pase de Vesca CCC, se gastaron 14 millones de dólares. Una locura. Una locura. No lo puede resistir ningún club. No, para jugar cuántas tiene... copas. ¿Qué copas? Estaba, estaba, jugando su, ya no, estaba jugando Sudamericana y... Pero a veces te dicen, hay que reforzarse para jugar las copas. Pero ¿sabes qué? Mucho te dice, ¿y ¿dónde está la plata de las ventas? y los contratos que se firmaron claro. había contratos anuales de 1.700.000 dólares fíjate 1.700.000 dólares el, el y tenías, tenías, tenías como 8 jugadores a ese nivel uh -huh. Pablo Hernández, Cecilio Pablo Hernández, el Gato Silva el Pablo Silva Pablo el Gato Pérez que venía de jugar la final con Boca pero multiplica el un promedio de 1.500.000 dólares por 8 jugadores a ver cuánto le da ustedes preguntan la diferencia ahí en los contratos claro, qué ¿sí? es que estamos peleando ahora Hablando, hablando de Pablo Pérez y la deuda, uh -huh. Independiente cauducó o canceló mejor dicho la quinta cuota ¿eh? con, con Boca que tiene con respecto al jugador, 52.839 dólares, uh -huh. restan 264.195. Igual te digo algo, Diego. Esa es la de Boca, ¿eh? Aquí Esa es la, la de Pablo Pérez el contrato. Eh, claro, bueno, pero te digo algo, Diego, Bo, eh, que en algo no coincido con lo que le dice la gente, por ejemplo el no presidente que tuvimos seis meses no presidente porque fue un no presidente cuando hablaba de lo que ganaban los jugadores o de lo que iba a ganar el técnico Sieliki porque le pareció que era caro a ver, los jugadores buenos no vienen por un sueldo bajo y los técnicos buenos no vienen por un sueldo bajo bueno, lo que pasa es que vos no podés eh, hipotecar el club trayendo 10 jugadores que ganen mucho si encima no vas a jugar copas o si vas a jugar una copa que no te deja ese, ese, ese, esa plata de ganancia. digo cuando vos ganaste la Sudamericana, se te van dos jugadores nada más. Se te van dos jugadores. Taglia que se quería que dijo, véndame porque si no me, me quedo por el pase en, su, en mi claro. padre. Lo dice eso, tal, te digo porque no lo pudieron Sí, sí, sí, sí, tal cual. Y Barco, ¿qué Barco? Es, habían armado una estructura por afuera del club para... Darle un par de millones, un millón, un millón y pico más para que se quede. Y un año. Para que se quede un año. Y después había que traer dos, la idea era traer dos refuerzos. Bueno, y ahí empezó, de golpe, que no sé, que vendan a barco, y ahí la locura de los pases. Diego, y también con respecto a lo que hablábamos recién de Pablo Pérez, se realizó la audiencia entre Independiente y Santelmo, por el 20% de Alan Franco, no se llegó a un a acuerdo, un acuerdo uh -huh. así que va a seguir... Eh, seguramente el juicio más adelante y veremos a ver cómo se va a resolver. Parte oh, eh, de la tema, no gestión. Otro tema que también es un tema delicado desde lo económico. Parte de la no gestión, porque también. eso es no gestión, es lo mismo que cuando no se respondía a la carta de Verón. Oh, es, eso es. Eso es no gestionar, es ineptitud total. Chicos, un día como hoy hace del año 91. Se retiraba la mayor 32 gloria de Independiente. Ay Dios. Como decía la canción, solo le pido a Dios. Que el Bocha el, juegue. Ricardo Enrique el Boch que Bochini Que Bocini juegue patada de. Ya se me fue el hombre de este matumbo que tuvo también el fútbol argentino. Hubo cada burro. Pero ya estaba grande el Bocha. ¿eh? ¿Cuánto tenía? ¿39? ¿Cuánto tenía? Sí, está bien, pero vos fíjate que después de ahí yo yo me hago cargo, no tuve más un ídolo en Independiente. Antes era distinto, se quedaban muchos años. Hoy, hoy, hoy en día es un, imposible. Hoy, a hoy, en día es lleva. imposible. Hoy hace seis meses, bueno, y ya quiere estar en Europa. Y no, mira no, que han pasado jugadores que... por independiente que también han hecho Es muy difícil, tener, ¿no? muy difícil Es muy, tener, es muy difícil que, mantener un equipo visto, competitivo Darío, hoy en día. Y más en la situación de independiente. Ma, sí, claro. Más en la situación de independiente. La situación de independiente va a ser dificilísimo un jugado muchos años. Hasta que se reponga, si no reponemos. Bueno, lo decía Fabián. Si tienen ganas de hacer bien las cosas. Lo decía Fabián el otro día, ¿cuántos de tus chicos que si llega a levantar el equipo se van a ir porque te los van sí, a venir a buscar? Y no pero vas a poder necesitá, No, pero a ver, con la situación económica que vos tenés los tenés que dejar ir y ahí empezar a sañarte, seguir apostando seguir en la formativa, porque eso te va a a bancar a futuro, lo único... no voy yendo a pagar 5 millones por un jugador que después te termina haciendo juicio, no comentamos los mismos errores no, ¿es podés eso? comprar un jugador que por ahí a futuro, apuestas, apuestas. pero apuestas. sí, que te pueden salir bien, que no te salgan caras, porque Jiménez es apuesta, Kevin eh, López es apuesta claro, y capaz no terminás perdiendo tanto, es una apuesta, te puede salir o salir mal, ahora si vos vas por un consagrado una gloria, qué sé yo, te va a romper económicamente de nuevo no tengas duda que es así con respecto al, al probable 11 de mañana a partir de las 7 de la tarde, tenemos la previa también por acá, por AM1220 y por nuestro canal de YouTube, hay un probable equipo, que es lo último que paró en la semana el ruso Siniski. Hizo muchas pruebas. Hizo muchas pruebas. La última que hizo hoy fue, obviamente, Rey en el barco, Barcia, Barreto, Baez, Costa, para mí la defensa va a quedar ahí. En el medio, Marcone Ortiz, Casares por un lado y lo bajó al Chaco Martínez. Chaco Martínez por derecha y arriba Jiménez de y Caute. Cuero. En lugar de cuero. Esa muy, sería la única modificación. Esa sería la única modificación. Muy bajo. Muy principio. bajo estuvo cuero. Por ahora, la duda va, pasa por ahí. Había probado Sin Jiménez con Chaco, una especie eh, 4-2-3-1, con cuero, chaco y Casares. Por adentro. Eh, exactamente. Lo que tiene que ver es, eh, Diego, eh, vos que te gusta más de lo táctico, esa posición de Juanito más por, por adentro. que Por tiene el que libre, vale por el, el medio. Eh, por, por la cancha también, al ser una cancha más eh, que por eso intentó meterlo y a cancha, él y cancha chica es para los tipos los jugadores que tienen pegada por la pegada exactamente por la pegada. si fue una cancha más grande más amplia como la de San Lorenzo uh -huh. yo no sé si jugaría a Cazares no. yo no sé si jugaría a quién pondrías vos? no podría jugar jugaría Cuero por un lado y Martín, el Chaco Martín el Chaco Martín, el otro, el, el otro? Sí, pero estamos de acuerdo que es la prueba definitiva para el Chaco primero, primero reforzar el doble 5 te va a decir mm -hmm. y después se desprendan si se puede desprender algún macado se pueden desprender ellos bueno lo bueno es que vuelve a repetir la base del equipo y que se empiezan a, a, a formar sociedades y se, que, que se empieza a conformar un equipo no con una idea con una idea sería sí, bueno sí, sí. repetir porque o sea Después del partido de Racing todos nos ilusionamos y con River fue golpeando Pero contra es, la pared. Era, Sí, pero era algo predecible, sí, pero era no, algo que podías esperar. Sí, a, eso era te lo acepto, pero no tuvimos ni garra, ni pasión, ni, ni entrega. Pero la recuperaste con Belgrano. Sí, por eso de, te digo. Con Belgrano hubo de nuevo esa actitud que pedíamos que hubo en el Tal Clásico cual. para lograr Tal la cual. victoria, que independiente no había ganado local. Pero no todo esa actitud también tiene que jugar. No, no, también tiene que jugar, pero por algo se empieza. Y aparte también, como viene ya diciendo digo también, las fechas van pasando y los puntitos que perdés después ya no los recuperás. Barraca hoy ganó un partido clave frente a Instituto. Que ganó en cancha de Boca, Instituto. Uh -huh. ¿no? Ganó 3 a 2 y hoy Barraca le ganó 3 a 0. Bueno, el Instituto se está cayendo ya. Con eso... Independiente tiene que empezar a... También, como dijo digo no va a empezar a... Por eso yo hablaba hoy de que eh, lo bueno dentro de todo, vuelvo a repetir. Por ahí capaz de van a decir, eh, pero a decir que lo, no, no digo que los partidos sean accesibles. No, no, no, no. Pero que se te venga Arsenal, que se te venga la para poder ir levantando un poquito el autoestima, no es poca cosa. Con... Como decía Darío, viene de ganarle a Belgrano que venía de. Vamos, cuatro triunfos vamos por partido efectivo. por partido, Darío. Partido por partido. el bueno, eh, mañana, Por eso, de pero, mañana. Darío, por por eso te demás. digo, o sea, sería lindo empezar a levantar. Sería lindo. El triunfo el otro día frente a los cordobeses tiene que dar ese empujocito. ¿no? Sí, Ahora digo, se viene otro rival complicado también. Sí, Igual va a ser partido a partido, como dice Diego, porque no te olvides que los demás también juegan. Sí, no, seguro, seguro. Y la cabeza... Por eso digo lo de la tabla de abajo también, porque en, en algún momento de, del torneo te va a empezar también a, a Partido por partido, Partido a partido, señores. Partido a partido. Don gracias por estar acá. El placer de siempre. Nos vemos mañana. Nos, Nos vemos años. mañana en la próxima. Nicolás Ramírez, el árbitro de el mañana. El árbitro de, de mañana. 8:30, 20:30. Siete horas la previa por M1220. Diego Rico va a estar comentando mañana. Voy a estar comentando con Daniel Martínez, así que bueno. Mañana pero... estaremos acá. Darío Gargiulo, muchas gracias. Siempre sí, es bienvenido. Sí, a lo haga mi caso los... al hijo de Redondo. Bien. Nosotros les agradecemos a todos por haber estado del otro lado por YouTube, recuerden suscribirse, recuerden participar del sorteo. Muchas gracias Gerardo por la operación, mi nombre es Sebastián Saico y mañana a partir de las 19 horas Argentinos Juniors recibe Independiente y lo vivís por Ecos del Rojo. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios